Bien, tenemos la pregunta número 11 Pregunta 11 ¿Qué posición tiene usted ante la condición actual del mercado de la ciudad de San Francisco de Macorís? Arcángel, adelante Muy bien, ese es un tema muy importante para este municipio Porque es inconcebible eh, es inconcebible que una ciudad como San Francisco de Macorís Tenga ese tipo de, de mercado De establecimiento comercial en el mismo centro O sea, pienso que es necesario Que sea eh, sacado, pero eso es con urgencia eso debe, ser, eso debe ser un tema Me imagino que esta nueva gestión que inicia en el ayuntamiento municipal, me imagino que ese debe ser uno de sus primeros proyectos para, para este año y que naturalmente el gobierno central debe acompañar al ayuntamiento para poder hacer las instalaciones eh, necesarias fuera de la ciudad. Aquí tenemos espacio en toda la salida de la ciudad, tenemos espacio importante para poder construir un mercado en Santo Domingo se, se construyó un mercado en el kilómetro 22 de la, de la Autopista Duarte. Eso se hace en todos los pueblos, importantes y más esta ciudad de San Francisco de Macorís, con un crecimiento extraordinario de la población y del comercio. Una ciudad donde se han instalado importantes plazas comerciales. O sea, ya San Francisco de Macorís está a niveles de las grandes ciudades de la República Dominicana. Y ese mercado yo pienso que es el punto negro de esta ciudad de San Francisco de Macorís. Por lo que nosotros como legislador, como representante de esta provincia Duarte en el Congreso, vamos a canalizar a través del gobierno central, porque no creo que el ayuntamiento municipal esté en capacidad de construir las instalaciones de un nuevo mercado que requiere la sociedad franco-macorizada. Gracias. Marianela Lora, adelante. Okay. Mira, el mercado de San Francisco de Macorís hace tiempo ya colapsó. Hay mucha propuesta en la Universidad Católica Nordestana de los estudiantes de cómo resolver el problema de los mercados, sobre todo del mercado de San Francisco de Macorís. Estando nosotros en el ayuntamiento propusimos que se sacara ese mercado a una parte aislada, donde está al lado del cementerio nuevo, como decimos, para que se establecieran en diferentes puntos acopios y que nosotros tuviésemos un local vacío ahí donde podríamos instalar otro tipo de institución como Escuela de Bellas Artes o algo parecido. Pero lamentablemente eso no es un, una infraestructura que el ayuntamiento pueda construir, porque eso es costoso, y el ayuntamiento no tiene un presupuesto tan elevado para construir eso. Eso tiene que venir de parte del Estado, del gobierno central. Que el, el alcalde de turno puede dedicarse, mientras tanto, a, a limpiar, como se hizo eh, a, años atrás, limpiar todo lo que es el área del mercado. Porque si ustedes se fijan, el mercado adentro está vacío. Todo el alrededor del mercado está comprado de, de almacenes, de alimentos tirados en la calle, eh, eh, pollos, carne y todo el alrededor del mercado. Y dentro solamente hay santería y frutería o algo muy mínimo. Así es. Gracias. Úrsula, adelante. Sí. Estratégico lugar para la Plaza de la Cultura que tanto anhela y desea San Francisco de Macorís. Entiendo que él es un lugar estratégico, que el mercado debe ser reubicado en un lugar que, donde los comerciantes, un lugar amplio, con las condiciones adecuadas, donde los comerciantes de verdad puedan continuar llevándole el sustento a sus hogares, porque no solamente debemos que pensar que esa zona está arrabalizada lo está, pero tenemos que garantizarle el sustento a esos trabajadores y no podemos solamente sacarlo para un lugar lejano, por sacarlo porque el lugar es estratégico y lo necesitamos. Hay que pensar en los trabajadores que están allí desde hace muchos años, hay que garantizarle su estabilidad laboral, hay que construir un lugar más adecuado con la higiene necesaria y hay que cambiarle la cara al centro de San Francisco de Macorís y a la libertad, y propongo desde ahora mismo la construcción de la Plaza de la Cultura que San Francisco tanto anhela y necesita para desarrollar las artes Gracias Tenemos un minuto de réplica ¿Sí? Si lo van a utilizar bien? Arcángel, adelante sí, muy bien. sí yo pienso que el tema del mercado ...que se ha buscado como alternativa... ...por ejemplo, llevarlo a, a la... ...a emplanada que está ahí... Algunos, ...o sea, algunos productores... ...o intermediarios... ...se colocan... ...algunos días de la semana, ahí se crea... ...yo no sé si alguno de ustedes... ...pero ahí se crea un, un desastre total... ...con el tránsito, de modo que es una situación urgente... ...o sea, yo pienso... ...y ojalá, ojalá esta gestión municipal... ...tenga en sus planes... Eh, para este mismo año eh, la construcción de ese mercado pienso que el gobierno central y nosotros como legisladores este mismo año debemos inmediatamente proponer una resolución para que sea atendida esta demanda de la sociedad franco macorizana no se soporta ese problema del mercado municipal gracias Marianela Lora, adelante y no solo eso señores todas las calles que circundan el mercado municipal están llenas de productos en la calle, tiradas sin ninguna higiene. Eso es un mal olor que hay por ahí, pobre de nosotros si llueve. Entonces, lo que yo estoy proponiendo es que saquemos el mercado, lo abastecemos fuera de aquí y se hacen centros de acopio en los diferentes espacios, en las diferentes zonas, en los cuatro cuadrantes, si se quiere, de San Francisco de Macorís. Para que así la gente tenga dónde ir a comprar sus alimentos sin tener que ir al mercado allá afuera. Pero si los camiones van, depositan sus alimentos allá y luego en los acopios la gente compra sus mercancías. Gracias, Úrsula. Úrsula. Sí. Muy adelante, bien. Adelante. Eh, entiendo que no debe reubicarse por reubicarse por reubicarse. Sabemos que debe hacerse un estudio profundo de factibilidad, hay que discutirlo, tiene que participar el ayuntamiento, el estado completo y sobre todo reitero una participación de los trabajadores porque todos tenemos que quedar a unar criterios y quedar todos de acuerdo el mercado debe re ser reubicado pero a los trabajadores hay que garantizarle el sustento a sus familias y su inversión muchas veces cuando se reubican eh, mercados en lugares apartados zonas muy distantes la gente busca la manera de volver a las calles a poder distribuir de nuevo su y a rabalizar y a distribuir sus productos entonces debe haber un consenso y debe hacerse un estudio de factibilidad tiempo tiempo gracias